Hola, qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles de la octava de Pascua. Hemos vivido durante todos estos días esta experiencia gozosa de la resurrección, esta octava de Pascua que es como la prolongación del domingo toda la semana. La alegría y el gozo de la resurrección no no la podemos la, la tenemos que prolongar. Estamos como en el remate, ¿cierto? Estamos en esa fiesta de Pascua que empezamos el sábado pasado y que llevaremos hasta este domingo, domingo la misericordia. Así que estamos alegres, gozándonos de la resurrección del Señor, del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosos y por eso le damos gracias a nuestro Señor. Glorificamos a Dios porque ha sido grande, porque es grande, porque es inmensamente bueno. Alabado seas mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos iban caminando a una aldea llamada Emmaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Ellos iban conversando de todo lo que había pasado. Y mientras conversan, Jesús se acerca y les dice por qué, de qué vienen ¿De qué vienen conversando mientras caminan? Sus ojos no pudieron reconocerlo Y ellos se detuvieron con aire entristecido Y le responden ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos contestaron: Pues lo de Jesús de Nazareno Que fue un profeta poderoso en palabras y obras Ante Dios y ante todo el pueblo ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes a nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día y no ha pasado nada. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues han ido al, muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Ay, qué necios y torpes son ustedes de corazón para entender lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él acerca de, de todo lo que decían las Escrituras. Cuando ya iban llegando a la aldea para donde iban, él simuló que iba a seguir su camino. Pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece el día, vaya caída.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 Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena de la palabra del camino de Mahús, que cuántos no hemos vivido una experiencia de fe bonita junto a este camino también. A veces desobligados, cansados, agobiados por los problemas, las enfermedades, las bajas de notas que se nos dan cada rato. Y aparece Jesús y como que nos coscorronea Pero que sí son duros de corazón Pero nada que lo reconocemos Pero en el corazón está la, la presencia de nuestro Señor Que aunque nuestros ojos no lo ven todavía Pues lo reconoce y lo siente el corazón Y por eso cuando Jesús hace ademán de seguir Me encanta ese gesto de hacer ademán de seguir Porque no violenta nuestra libertad Aparece la súplica a estos muchachos Quédate con nosotros quédate con nosotros Señor y eso se queda y parte el pan tan fuerte fue la Eucaristía para ellos que es solo ahí en la Eucaristía donde ellos lo reconocen, en la fracción del pan lo reconocen hoy Señor Jesús, también como esos discípulos también te pido, quédate con nosotros Señor atardece atardece y pasan tantas cosas, te necesitamos Señor